Hola a todos. Eh, bien, voy a hablar de Snap, eh, que es un toolkit para desarrollar funciones de red en espacio de usuario. Eh, no sé cuántos de vosotros se le ha mencionado DPDK. ¿Cuántos de vosotros eh, conocéis Snap o DPDK? Vale, no demasiados. Eh, bien. Bueno, yo vengo de la empresa Igalia. Eh, antes de empezar con Snap, os voy a comentar un poco sobre el, eh, la, la, empresa, la, empresa, la empresa en la que trabajo. Eh, Igalia es una consultoría especializada en software libre. Eh, tiene 16 años la empresa, eh, está en Coruña, aunque ahora la mayoría de la gente, tenemos gente por todo el mundo. Somos más de 60, esparcidos por 15 países diferentes. Eh, Igalia eh, es principalmente conocida por contribuir a proyectos como WebKit, Chromium y eh, máquinas eh, virtuales de Javascript como V8, SpiderMonkey. Eh, o sea, en la comunidad web de browsers somos bastante conocidos, pero aparte de browsers también tenemos otras áreas. Trabajamos en gráficos, trabajamos en multimedia con Framework JStreamer y eh, tenemos un área de networking también. Si vais a la página web, igalia.com barra networking, ahí tenemos detalladas las eh, herramientas con las que trabajamos, eh, principalmente Snap, también hemos desarrollado otros, otro software, PFLUA, que es un filtrador de paquetes, Ahí tenéis más información. Vale, entonces voy a, la charla se va a centrar en Snap y el objetivo es eh, que conozcáis Snap, que es, sepáis para qué sirve, cómo se puede utilizar. Snap además de ser un toolkit para desarrollar funciones de red. También eh, es un toolkit que ofrece apps y programas listos para ser usados, así que si no queréis meteros en desarrollo, a lo mejor hay algún programa que os pueda resultar útil y podéis empezar a, a usarlo. Vamos a ver cómo funciona, revisión de catálogo y programas, y después voy a centrarme también en un caso de uso que fue el desarrollo de una función de red, Slideware After, que Jordi mencionó previamente eh, ayer cuando habló de Dual Stack Lite. Y esto ha sido un desarrollo que hemos hecho para una operadora. Vale, entonces, ¿qué es Snap? Snap es un toolkit para desarrollar funciones de red en espacio de usuario y es eh, de alto rendimiento. ¿Por qué, bueno, eh, ¿Por qué es una función de red? ¿Qué quiero decir cuando hablo de funciones de red? Una función de red es un programa que va a manipular tráfico de datos. Eh, normalmente este programa va a realizar una serie de operaciones básicas. Va a leer paquetes, va a hacer forward de paquetes, va a descartarlos, va a modificar, va a modificar las cabeceras, va a poder crear nuevos paquetes, y combinando estas primitivas podemos implementar cualquier función de red. Por ejemplo, un firewall lo que hace es leer paquetes de entrada, los compara contra una tabla de reglas y ejecuta la acción que define la regla, que puede ser dejar pasar el paquete o descartarlo. Una función NAT coge paquetes de entrada, modifica sus cabeceras, cabeceras de nivel 3, para modificar la dirección IP, cabeceras de nivel 4, si hace NAT de puerto también, tiene que recalcular el checksum del paquete y eh, reenvía el paquete. Y una función de tunelado va a coger paquetes de entrada va a crear un paquete nuevo y va a mover ese paquete dentro del nuevo paquete y lo envía. ¿Por qué Snap? Para entender por qué surge Snap eh, es necesario comprender cómo ha ido evolucionando el hardware estos últimos años. Las mejoras del hardware han hecho que hoy en día sea muy asequible adquirir tarjetas NIC de altas velocidades, 10 gigabits. También las hay ahora de 25, 40, incluso de 100. El, sin embargo, los equipos que tienen los ISPs, como routers Cisco, Juniper, siguen siendo muy caros. ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, puedo coger un, una máquina potente, un Xeon, y con varios slots PCI y meto hardware commodity estas tarjetas que son muy, muy baratas y me monto un equipo similar a un router Cisco. Estos son bastante caros. ¿no? ¿Qué pasa? Ahora tengo ya un hardware más o menos equivalente, pero tenemos que meter un software dentro de ese dispositivo. Y, generalmente, en open source hay la intuición de que cualquier, a cualquier cosa se le puede meter Linux. ¿no? Puedes meter Linux en un microcontrolador, en un teléfono, y, por qué no, también en un router similar a estos. ¿Qué pasa? Que Linux no, es, no está optimizado, no es adecuado para hacer high performance networking. ¿Y por qué no? que Linux es un sistema operativo de propósito general. Y como sistema operativo de propósito general, lo que hace es crear abstracciones sobre el hardware y ofrecer interfaces de alto nivel. Cuando trabajamos con un ordenador, no vemos un disco duro, cilindros, sectores, cabeceras, vemos sistemas de ficheros, no trabajamos con la CPU directamente, vemos procesos, no trabajamos con paquetes, con la tarjeta de red directamente, vemos sockets. Entonces, el sistema operativo tiene que crear estas abstracciones. Si nosotros tenemos una función de red, necesariamente esa función de red se va a dividir en dos espacios, en el espacio de usuario y en el espacio del kernel. Incluso podríamos programar la función de red directamente en el espacio del kernel, pero aún así el kernel tiene que hacer una, hacer una serie de operaciones que incurren en un costo. Esto quiere decir que cuando utilizamos Linux necesariamente va a haber un coste inherente a trabajar con paquetes, que es el coste que añade el sistema operativo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una tarjeta de 10 gigabits y vamos a trabajar con paquetes de tamaño medio 550 bytes. Esto quiere decir que seremos capaces de procesar un poco más de 2 millones de paquetes por segundo. Esto quiere decir que si estamos ejecutando una función de red sobre los paquetes que llegan de entrada tenemos un tiempo de 440 nanosegundos para ejecutar nuestra función de red. Si tenemos una máquina de 2,5 GHz, podemos ejecutar 1100 ciclos de instrucción por paquete. Si se reduce el tamaño del paquete, llegan más paquetes por segundo, por tanto ese budget es menor y menos ciclos de instrucción podemos ejecutar. Quizás los ciclos de instrucción no son una buena referencia para entender cuánto tiempo tenemos, pero si tenemos en cuenta ciertas operaciones, como por ejemplo hacer un lock o un unlock sobre el paquete, que son operaciones que hace el sistema operativo, eso tiene un coste de 16 nanosegundos. Una MIS de caché tiene un coste de 32 nanosegundos. Si tenemos un caché MIS y estamos trabajando con paquetes de este tamaño, prácticamente nos hemos comido el presupuesto que tenemos para hacer algo con el paquete. Hay un artículo muy bueno de un ingeniero de Red Hat, Jonathan Corbett, que habla sobre esto. Una de las ideas, que es lo que se hace en User Space Networking, es trabajar con batches, con lotes de paquetes para así aprovechar los principios de localidad, tener menos cachemises Por ejemplo, si en vez de trabajar de paquete a paquete y hacer un lock-unlock lock por paquete, luego cada 16 paquetes, ese coste lo distribuye entre cada paquete. Tendría un nanosegundo de lock-unlock lock por paquete. Vale, el colorario es, cuanto menor es el paquete, más paquetes llegan por segundo, peor para nosotros. Y si tenemos más capacidad de cómputo, mejor aunque el budget sea menor, vamos a poder ejecutar más ciclos de instrucción para hacer nuestra función de red. La solución a esto, pues pasar del sistema operativo y programar un driver en espacio de usuario. Esto sí se puede hacer, se llama kernel bypass y lo que vamos a decirle al sistema operativo es que nosotros nos vamos a encargar del hardware directamente. Lo que se hace, se dice a Linux que no maneje la tarjeta PCI, es hacer un unbind Hacemos un map, un mapeo de la memoria del dispositivo PCI a memoria direccionable en la RAM. Entonces, cada vez que estamos escribiendo o leyendo en esa memoria direccionable, lo que estamos haciendo realmente es manipular los registros de la NIC. Y ahora sí, lo importante es que para poder implementar el driver tenemos que seguir el datasheet del fabricante que indica cómo se tiene que iniciar la tarjeta, cómo se reciben paquetes, cómo se transmite. Con tarjetas Intel esto se puede hacer porque el, el datasheet es abierto, es un documento de mil páginas, pero con otros fabricantes el datasheet no es abierto, no sabemos cómo se hacen estas operaciones. User Space Networking no es algo propio, es algo una cosa rara que solo haga Snap. Hay otros frameworks que se llevan utilizando varios años. DPDK mencionó, es muy conocido. DPDK, que es el Data Plane Development Kit, que es un proyecto que comenzó Intel. Y la idea es la misma, es un driver en espacio usuario para tarjetas Intel. Comenzó el proyecto una empresa francesa llamada Syswind, empezó a crear comunidad alrededor de ese proyecto y ahora mismo se están fabricando muchísimos, um, se están uniendo muchísimos fabricantes a DPDK y ya no solo hay drivers de tarjetas Intel, hay drivers en espacio de usuario de muchos fabricantes. Y otro proyecto relevante que utiliza DPDK es un proyecto de Cisco que se llama BPP, ahora es parte de la News Foundation, se ha renombrado a FTIO, y la filosofía es eh, procesar paquetes eh, por batches. Eh, tenemos apps que conectamos juntas, en las enlazamos y hacemos eh, procesamiento de paquetes por lotes. Y Snap funciona de una manera similar, lo explicaré a continuación. Vale, otro concepto importante es eh, Tener más o menos claro cómo funciona la tarjeta de red. ¿no? La tarjeta de red tiene una estructura de datos muy importante que es un ring buffer. Tenemos una cola donde llegan paquetes y cuando llegan paquetes se van a escribir en ese buffer. Ese buffer tiene un tamaño limitado, pero ese buffer tiene dos cursores, dos punteros. ¿no? Entonces, cuando llega un paquete, eh, es aquí? A ver. Sí, vale, llega un paquete y entonces se va a escribir donde está el puntero de eh, la cabecera, sería el de recepción en una tarjeta de red. Vale. Y después nuestra función de red va a consumir estos paquetes, o el paquete se envía, y entonces va a obtener el paquete del puntero de transmisión de la tarjeta de red. Si no damos procesado los paquetes del ring buffer lo suficientemente rápido, lo que ocurre es que el puntero de head acaba alcanzando el puntero de tail y lo que va a ocurrir es que va a sobreescribir un paquete antes de que se haya procesado. Eso quiere decir un packet drop, hemos perdido un paquete. Si estamos trabajando con protocolos orientados a conexión como TCP, el emisor no va a recibir el ACK, tenemos dificultades para procesar los paquetes que nos llegan al no recibir el ACK o nos congestiona más. Y TCP con un 1% de packet drops es inusable. Entonces es muy importante no tener packet drops cuando se ejecuta una función de red. ¿Vale? ¿Cómo funciona Snap? Snap es un proyecto iniciado por Luke Gori, que es un hacker australiano. Um, una de las ventajas que tiene hacer networking en espacio de usuario es que tenemos libertad absoluta para elegir el lenguaje de programación. Si lo hiciéramos en espacio de kernel, estamos limitados a utilizar C, tenemos que utilizar las APIs del kernel, es más difícil depurar. Incluso si implementamos en Espacio de Usuario, probablemente usemos C para tener el mejor rendimiento posible. Pero eh, con esta filosofía podemos utilizar cualquier lenguaje. Entonces, eh, Luke, cuando comenzó Snap, decidió utilizar el lenguaje Lua, que es un lenguaje de alto nivel. Es parecido a JavaScript. Todo Snap está escrito en Lua y las funciones de red que escribimos con Snap también están escritas en Lua. Snap no solo se ejecuta rápidamente, sino que además, es porque está escrito en Lua, es fácil desarrollar como Snap. Es muy fácil empezar a hacer un prototipo de una función de red e incluso alcanzar un nivel de calidad para ponerla en producción. Y un detalle, Snap significa rápido en sueco, ¿no? porque eh, Luke Goring vivió muchos años en Suecia. Ahora vive en Suiza. Ah, sobre Lua. Lua es un lenguaje que comenzó en la Universidad de Río de Janeiro en el año 93. Desarrollado por la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Hasta la versión 4 era un lenguaje de configuración, a partir de la versión 4 empezó a tener estructuras de control, es un, un lenguaje de Turing completo. Y eso es muy parecido a JavaScript, es fácil de aprender. La Universidad de Río de Janeiro, aparte de definir el lenguaje, también eh, implementa un intérprete de Lua, que es software libre. El desarrollo no es abierto, ellos deciden lo que va a ir en el lenguaje o no, pero el, la, el intérprete es abierto y podemos reportar bugs o regirlos, etc. Como es muy pequeño y compacto, se suele normalmente eh, embeber en otros sistemas. Lo podemos encontrar en NodeMCU, um, que es este chipset que comentabas antes de MicroPython. Uh, también en videojuegos, muy famoso el caso de Lucas, uh, el subvideojuego Green Fandango que ya tiene muchísimos años metió Lua. Y también lo usaba Google, eh, DeepMind, eh, antes de que implementasen TensorFlow, utilizaban un framework de redes neuronales que se llamaba torque 7 que está escrito en Lua y de hecho se ejecuta sobre LuaJit. Vale, y sobre LuaJit, que, es, lo que donde, es la máquina virtual sobre la que se ejecuta Snap, LuaJit eh, es otro intérprete diferente de Lua, no es el que desarrolla la Universidad de Río de Janeiro. Lo creó un desarrollador alemán llamado Mike Paul a lo largo de 10 años. Tiene muy buena reputación, es una máquina virtual muy, muy rápida y es un just-in-time compiler, como la JVM de Java Esto quiere decir que el, el, la máquina virtual va a coger el código, lo va a compilar en un bytecode, lo interpreta, pero cuando está ejecutando el código, también va haciendo profiling y va detectando cuál es el código que se ejecuta más veces y cuando tenemos detectado el hot code lo recompila y lo optimiza. Tiene, además, muy buena integración con C, que esto es algo que no tiene la, el intérprete de la Universidad de Río de Janeiro porque LuaGit implementa una Foreign Function Interface. Entonces es muy fácil hacer llamadas a funciones C de sistema o definir estructuras de datos en C y esto es algo que, de hecho, Snap usa mucho. Por ejemplo, esto es código Lua. Podemos Definir una, esto es una llamada de sistema, syslog. Simplemente definimos la cabecera y ya directamente podemos utilizarla, podemos llamar esta función utilizando este namespace. También podemos, esto sería un ejemplo de definición de una cabecera de nivel 2 de Ethernet: la dirección destino, dirección origen y el ether type. Y LuaJit se encarga de hacer todas las conversiones de datos de interacción entre Lua y C. En pocas palabras, Snap, en Snap, un programa de Snap es un grafo de apps. Ahora bien, ¿qué es un app? Uh, los apps se conectan unos con otros mediante links y los procesos, eh, Snap eh, ejecuta los programas en unidades llamadas eh, breads, respiros. Entonces esto es como sería un grafo de snap, esto sería una función de red. Tenemos una nick que va a introducir paquetes en el grafo, se los pasa a una aplicación de filtro de paquetes, esta aplicación filtra los paquetes, los que deja pasar, los copia aquí en este enlace y por último se los pasa a una aplicación backup que los escribe a un fichero backup. Un BREATH tiene dos pasos, un primer paso que es inhalar, que lo que va a hacer es meter un batch de paquetes dentro del grafo y un paso de procesar esos paquetes. Cuando se inspira se ejecuta el método PULL de las aplicaciones si lo tienen definido y cuando se procesa se ejecuta el método PUSH de las aplicaciones si lo tienen definido. Esto sería un ejemplo de una app, esta es la app del driver del Intel 82599, el método pull lo que hace es, tiene un loop donde va a ejecutarlo hasta, este, hasta esta constante. SelfDev es un objeto que realmente tiene acceso al driver. Cuando ya no podemos recibir más salimos del bucle y si no, recibimos el paquete y lo copiamos al, eh, al link de salida TX, que sería, en el grafo que puse antes, esta bloquearía cuando se ejecuta el método pool, es meter paquetes en este enlace, en este extremo del enlace. Después tenemos el método PUSH, lo tendría definido la aplicación de filtrado, lo que hace es va consultando este enlace, el enlace de input Rx, recibimos el paquete, si el paquete pasa el filtro, lo copiamos al enlace de salida Tx y si no, lo descartamos. Entonces, volviendo al brazo de atrás, lo que hace la aplicación pcap el método puses va leyendo este link donde están los paquetes que le llegan de la NIC ve si pasan el filtro y si pasan el filtro los copia los pone en este link vale algunas consideraciones sobre el procesamiento de paquetes normalmente en un grafo solo va a haber una aplicación que va a introducir paquetes en el grafo que son las aplicaciones de entrada-salida, por ejemplo, drivers o lectores de, paquete, de ficheros pk. Y después, con el método push, lo que hacemos es que cada app por donde van llegando paquetes va a tener una oportunidad de hacer algo con el paquete, de transformarlo de alguna manera. Esto sería un ejemplo de definición de un grafo. Esto es como se define una, una network function en snap. ¿no? Creamos una nueva configuración, añadimos las apps, AppNik que sería el driver de 10G con la dirección PCI. Añadimos una app de, de filtrado de PK Usamos esta expresión, que es como una expresión tcp dump solo vamos a dejar pasar los paquetes con puerto de 80 y después instanciamos una aplicación para escribir en ficheros PK y el nombre del fichero de salida. Una vez tenemos instanciadas las aplicaciones que vamos a usar, tenemos que enlazar esas aplicaciones mediante links entonces, lo que en el enlace output TX de la NIC se van a pasar los paquetes al filter input. Y en el filter output se van a pasar al writer input. Ese sería el grafo que vimos antes. Vale, Un paquete en SNAP es una estructura de datos muy sencilla. Es eh, un array de bytes de 10 CAS y un campo de longitud. Siempre se reserva memoria, pero es una manera de hacer las cosas más rápido, es reservar memoria por anticipado. Y después tenemos los links, que sería como un ring buffer, donde en cada link, en cada extremo, se guardan los paquetes. Y tenemos dos punteros, que son el de cuando escribimos los paquetes y el otro que para consumirlos, que sería el de lectura. Vale, y eso sería más o menos la filosofía de Snap. Eh, definir grafos para func funciones de red, tenemos apps, podemos crear las, nuestras apps propias o si no, podemos utilizar apps que ya tenga definida Snap. Y ahora voy a repasar las apps y programas que ya vienen con Snap, algunos de ellos. Una app es un componente software que vamos a combinar para construir funciones de red y los programas son funciones de red completas. Por ejemplo, apps que ofrece Snap de entrada y salida. Tenéis drivers. Para tarjetas 1G, Intel 2.10, 350, la de 10G y esta es la de 40G. Esta está en desarrollo. También se empezó a trabajar en la implementación de un driver para tarjetas Melanox Connect 4.5, que son unas tarjetas de 100 gigabits, pero hubo problemas y este trabajo está parado. También están definidos eh, drivers de virtio para host y para guest. Eh, con el driver virtio, Snap, el virtio host Snap puede trabajar como hipervisor para máquinas virtuales QEMU y de hecho se añadió un backend de red a QEMU que es el B-Host User que es para eh, que programas en espacio usuario puedan funcionar como hosts y el driver de Virtual Guest eh, sirve para que si estamos ejecutando Snap dentro de una máquina virtual nos podemos saltar la capa del kernel de la capa de IP del kernel de la máquina guest tenéis socket también tenéis interfaces tap y raw, estas son bastante útiles si queréis empezar a cacharrear con Snap y no tenéis una tarjeta que esté soportada. Podéis siempre implementar vuestra función de red utilizando interfaces TAP o las de. que os el sistema operativo utilizando RAW. Y también eh, ficheros PK. Hay aplicaciones a nivel 2, un Learning Bridge para implementar algo así como un switch. Tenéis aplicaciones para añadir y quitar eh, tags VLAN. Hay aplicaciones para gestionar ARP y NDP, para resolver direcciones IP a MAC en IPv4, ARP, NDP en IPv6. Tienes aplicaciones para nivel 3, de fragmentación y resamblado re de paquetes IPv4 y IPv6, una aplicación de splitter de IPv4 y IPv6 que separa tráfico en función de si es IPv4 o IPv6, un eco responder, un responder de PIN para IPv4 y IPv6, también una aplicación que se llama for Forwarding, forwarder que sirve para delegar la resolución del next hop en una máquina virtual a nivel 4 está implementado IPsec ESP para encriptar los payloads de las tramas la función que programamos nosotros que es lightweight4over6 de la que voy a hablar a continuación y un tunelado indexado por IPv6 hay aplicaciones de monetización hay por ejemplo una aplicación de IPfix para capturar y exportar eh, paquetes de flow en formato IPFIX un, una aplicación de monetización y filtrado l 7 utilizando en NDPI y también un filtrador de expresiones pk como TCP Dump eh, antes eh, Snap utilizaba Live Pickup pero esto generaba uh, poco rendimiento entonces de hecho este fue el, el primer proyecto con el que nos hicimos en Snap fue hacer una implementación de expresiones eh, TCP Dump directamente en Lua. Entonces eh, lo que se hace es esa expresión se transforma en una función Lua que allí después puede optimizar. También hay aplicaciones de testing, muchos eh, generadores de carga, LoadGen, Packet Blaster, de que hablaré después, Loadbench. Y bueno, ahora voy a comentaros eh, una función de red que implementamos eh, utilizando Snap. Se llama Lightware After. Para entender esta función de red, primero os tengo que explicar un poco cuál es el contexto. Eh, ayer habló Jordi de esto, eh, de ver con una tecnología de transición de IPv6. Eh, vale, pues desde entre el año 2012-2014, cuatro de los cinco rears se quedaron sin dirección IPv4. Creo que no es exactamente así, todavía quedan algunas, pero más o menos. Eh, la opción de IPv6 ha ido más lento de lo esperado. A partir de 2008 empezó un poco a, a crecer a nivel usuario, aunque ya estaba desplegado en algunos AES. Eh, y todavía, como decía Jordi ayer, hay mucha dependencia en servicios de IPv4. La migración no puede ser total. Tenemos que todavía proveer de servicios IPv4 porque hay sitios web que no lo soportan, porque hay programas como Skype. Que hasta hace poco no soportaban funcionar con PV6 solo, entonces eh, tenemos este inconveniente. Soluciones. También mencionaba ayer Jordi, ¿no? Eh, para atajar el problema de eh, falta de direcciones IPv4 públicas, hacer Carry Great NAT, pero es que esto no es, no es una transición a PV6, simplemente poner un parche para tener más direcciones IPv4. La solución a largo plazo es migrar a IPv6, pero de momento hay que hacer Carry Great NAT. Uh, también solución es ir desplegando eh, redes dual-stack. Como comentaba ayer Jordi, esto es un problema porque cuando tenemos eh, dual-stack desplegado sobre nuestra red, tenemos más coste de mantenimiento y complejidad. Tenemos que mantener dos redes, tablas de rutamiento separadas, con diagnóstico de problemas tenemos que saber dónde está ocurriendo, si equipo 4, equipo 6. Entonces surgieron varias tecnologías de transición. La filosofía es siempre tener una dirección, de una red IPv6 y de alguna manera ofrecer servicios IPv4. Entonces hay un estándar que se llama Dual Stack Lite que eh, se ejecuta sobre redes solo IPv6 y ofrece servicios IPv4 eh, utilizando Carrier Grade NAT. Y sobre este estándar que es el RFC 6333 hay un nuevo estándar que se llama Lightweight 6 6 que es una iteración sobre Dual Stack. Entonces, ¿cómo funciona? Os voy a explicar primero Dual Stack Lite, porque liveweb 6 es muy parecido. En Dual Stack Lite, um, nosotros tenemos: esto es nuestro PC y este es nuestro home router, el CPI. ¿no? Vale, en, Dual, en Dual Stack Lite, eh, estamos trabajando con paquetes con direcciones privadas, y en Dual Stack Lite, el home router básicamente lo que va a hacer es encapsular el paquete IPv4 en IPv6 y lo manda a la network del carrier. En el network del carrier llega un punto donde se ejecuta una función que se llama after y el after tiene que mantener una tabla de correspondencia entre dirección IPv6 y dirección IPv4 y puerto. Y entonces hace un carrier red NAT y manda el paquete fuera de la red. En dual stack Lite sigue habiendo carrier red NAT, que además se hace en la red del ISP. Y eso puede ser un problema porque es un un punto de congestión de la red. ¿no? Entonces LightWare eh, 4 over 6 lo que hace es mover la función de NATing al CPE. Entonces no se va a hacer un NAT, lo que se va a hacer es para las direcciones IPv4 públicas se va a espaciar la dirección IPv4 por puerto y a cada cliente se le va a dar un rango de puertos. Entonces en web 4 over 6 como funciona es de esta manera. Este es nuestro PC nuestro home router está ejecutando una función que se llama lightweight before coge el paquete, la aplica al NAT, ahora ya tiene una dirección pública y el espacio de puerto que le corresponde lo encapsula en UPv6 lo manda a la red del ISP y en la red del ISP llega un punto el border router donde se está ejecutando el after el after tiene que mantener una binding table de correspondencias entre direcciones UPv6, a cada home router se le asigna una dirección UPv6 única entonces el after tiene esa tabla de correspondencia dirección IPv6 y dirección IPv4 y puerto si hay un matching desencapsula el paquete y el paquete ya está listo para ser enviado fuera y lo envía cuando llega un paquete de vuelta tiene que hacer la operación inversa tiene que ver cuál es la dirección IPv4 destino el puerto destino lo busca en la tabla o tiene la dirección IPv6 que corresponde con el home router eh, encapsula el paquete y lo y, y, el, y llega al before llega al router hace el desencapsulamiento Desaplica el NAT y se lo entrega al cliente. Vale, cuando implementamos esta función de red, ah, teníamos unos objetivos eh, bastante, bastante ambiciosos. Tenía que, ser, tenía que implementar el estándar completamente. Estamos trabajando con tarjetas de 10 gigabits. Se suponía un, un tamaño de paquete medio de 550 bytes y tenía que tener una performance por interfaz, interfaz de tarjeta de 2 millones de paquetes por segundo. Y además, la Binding Table, que es la tabla donde están los clientes, los subscribers, tiene que tener, tiene que tener un tamaño de un millón de subscribers. Cada live after tiene que servir a un millón de clientes. Y no puede haber packet drops. Entonces, desarrollamos este software por fases. Eh, en la primera versión, consistió básicamente en hacer un prototipo. En este prototipo, implementamos la funcionalidad más básica, que es el encapsulamiento, decapsulamiento, búsqueda en la banding table, una banding table muy pequeña con un formato propio. Tuvimos que, aun así, nos costó tener, obtener el rendimiento deseado, tuvimos que hacer optimizaciones, tuvimos que desarrollar herramientas para medir la performance. La siguiente fase, la siguiente versión, ya fue una versión que podríamos considerar de calidad de producción. Se implementó completamente el estándar, la parte de LightWare After. La parte de Lightwear Before es muy sencilla, aparte no tiene objetivos de rendimiento. Utilizamos una Binding Table grande con un millón de subscribers. Teníamos un, todavía un formato propio. No exactamente el estándar. El estándar se llama Software. Lo utilizan también otros protocolos como MAPE o MAPT. Pero era muy parecido. Tuvimos que añadir, además, eh, protocolos que no, que no estaban implementados en Snap, porque Lightware After tiene que poder responder a resolución de paquetes ARP eh, para IPv4, tiene una interfaz IPv6, tiene que responder a NDP también, tiene que gestionar fragmentación, reensamblado, tiene que poder responder a pins. Porque una cosa de cuando haces User Space Networking es que te está saltando toda la capa TCP del sistema operativo, entonces no tienes nada, tú ves paquetes. Y muchísimas optimizaciones, eh, para acelerar los lookups en la Binding Table tratamos de utilizar instrucciones AVX, que son las instrucciones Single Instruction Multiple Data que permiten hacer una operación sobre un conjunto de datos, es como ejecutar una instrucción sobre muchos datos de manera paralela y así eh, aceleramos la ejecución. Después, la siguiente fase, la siguiente versión, versión 3, uh, tuvimos que añadir soporte para Jan. Um, hoy en día, a, a nivel de configurar dispositivos, es lo que se está usando muchísimo Jan. Uh, Snap no tenía soporte para Jan. Tuvimos que implementar una librería para que pudiese entender Jan y compilarlo a Lua y poder trabajar con las estructuras de datos definidas en Jan eh, desde Lua y también serializarlo. Dimos soporte al formato estándar de la Binding Table. Todavía usamos un formato propio, pero eh, lo que permitimos es que el, el operador pueda utilizar el formato del estándar y nosotros hacemos una traducción. Otra cosa importante fue, digamos que esta versión es la que da soporte de control plane a, a la función de red. Entonces el operador... Lo que va a querer es poder gestionar el, el software que se está ejecutando. Entonces, por ejemplo, quiere modificar la tabla de configuración, la binding table, quiere a lo mejor modificar los, los subscribers, eh, quiere añadir nuevos, quiere borrar. Como la función de red tiene unos requisitos muy fuertes de rendimiento, si estamos. La función de red ejecuta el data plane, procesa los paquetes. Si además le llegan una instrucción de tener que modificar la la tabla, a lo mejor añadir 10.000 entradas nuevas, eso tiene un coste y puede ocurrir que pues, empiecen a perder paquetes de clientes. Entonces, eso no podía ser. Y lo que hicimos fue separar la ejecución en dos partes. Vamos a ejecutar el programa en dos procesos diferentes. Uno, que es el líder, que va a atender a todas las peticiones de configuración, todo lo que sea modificar la band table, añadir, borrar, etcétera. Y después tenemos un proceso que ejecuta la función Lightware After. En la versión 4, aprovechando ese trabajo de separación de eh, líder y worker, esa arquitectura de dos procesos, dimos soporte para tener un único líder que hace todo el trabajo de control plane y muchos workers, eh, muchos Lightware After eh, ejecutando data plane. Para poder hacer eso tuvimos que mejorar el driver de 10 gigabits y dar soporte a RSS. RSS, Exclusive Side Scaling. Y lo que quiere decir es que hay tarjetas que te puede llevar mucho tráfico y tienen muchas colas. ¿no? Y entonces sobre el tráfico que llega se aplica una función hash en función de la cabecera del paquete y ese paquete se asigna una cola diferente. Y una vez los paquetes están en colas diferentes, distintos procesos pueden consumir los paquetes. Entonces la manera, lo que haces con RSS es paralelizar en distintos procesos el tráfico que te llega a una única interfaz de red. Y además añadimos soporte para alarmas, que es un estándar, de hecho no es un estándar, es un draft de alarmas porque lo que ocurría hasta ahora es que cada vez que había un problema, por ejemplo, a veces ocurría que el Lightware After no respondía a la resolución de paquetes ARP o NDP, aparecía un mensaje de error en consola que el operador no veía y entonces ahora se levanta una alarma que puede consultar y es pues, más práctico. Vale, sobre LightWeb4Over6, eh, mientras hacíamos el desarrollo, ocurrió algo curioso que fue que eh, había un pliego en Grecia uh, para desplegar una red que utilizaba esta función de red y Juniper um, presentó su propuesta y reutilizó nuestro software y además lo embebió con su máquina VMX para gestionar todo el tráfico que nos LightWeb After. Y hay una charla sobre eso en el Juniper Tech Club de marzo. El ingeniero que hizo esta solución es Marcel Wiggett y las charlas de Marcel y mi compañero Andy Wingo, el compañero de trabajo del equipo. Y en el anterior Snog, de Barcelona, Costas Zordabelos, de Grecia, de Regote, habló sobre esto también. Sobre esta solución de Juniper y la función Live After. Vale, aparte del After, Snap tiene otros muchos programas que podéis empezar a utilizar ya, por ejemplo, Packet Blaster, que es una, es una utilidad para enviar tráfico a una NIC, se llena el buffer TX, los paquetes se transmiten, indicas un pequeño feature backup y ese de backup se está transmitiendo una y otra vez y sirve para saturar una tarjeta muy fácilmente. También hemos hecho, esto es otro desarrollo de Igalia, que es Snapwall, que es un firewall de nivel 7 que utiliza NDPDI, es una librería de Deep Packet Inspection. Entonces, lo que es para, para hacer inspección de la, del payload utilizamos esta librería para poder identificar si paquetes paquete, es de YouTube, es de Skype. Claro, hacer Deep Packet Inspection es muy costoso, esto no, tiene, no, no va a la Android Speed, no no va a 10 gigabits, creo que va a 5 millones de paquetes por segundo. Si, también sirve para hacer filtrado utilizando expresiones de TCP-DAMP, se puede hacer filtrado a nivel 3, a nivel 4 también, y en esos casos no, no se utiliza esta librería. Fue una colaboración entre Igalia y enernet Foundation, que es una fundación de Holanda que se dedica a promover proyectos open source que mejoren el estado de las tecnologías de redes subvencionan proyectos, si tenéis alguno podéis pedirle subvención y lo mergeamos en en el upstream de Snap este año, por abril y todo el desarrollo de este software se fue escribiendo en este sitio web snapwall.org Otro programa que desarrollamos fue EpiFix que es un colector de NetFlow y exportador NetFlow es, era un, EpiFix es una versión estándar sobre Uh, un protocolo de recolección de flujos de IP y agrupamiento que de Cisco sirve para entender cuál es el tráfico que tiene según una red y sobre eso tomar decisiones de billing um, la velocidad creo que no es la rate pero lo hemos optimizado últimamente y bueno se podría mejorar también mucho más si utilizásemos RSS y creo que se está disponible en Snap desde eh, agosto. Otra solución es una VPN eh, sobre IPv6, que esto lo ha desarrollado Alexander Gall de la comunidad Snap, que trabaja en un operador suizo que se llama Switch. Eh, todavía no está uh, upstream, pero lo están utilizando en producción. Y este es el caso ideal de, de Snap, ¿no? Snap en la comunidad hay, hay mucha gente que um, necesita implementar algo pequeñito para utilizarlo y empieza a experimentar, a jugar con él y lo va mejorando. entonces el perfil es el de operador-desarrollador. Y, ¿por qué no? Vuestra virtual network function. Uh, en la comunidad de Snap eh, eh, eh, se da la bienvenida a todo aquel que quiera mejorar el, el toolkit, añadiendo nuevas funciones de red. Uh, la gente es muy amable, resuelve dudas y bueno si no queréis enfrascaros en desarrollar vuestra propia función de red, también podéis contratar a una de las, um, de, de las empresas que están alrededor de la comunidad de Snap. Por último, sobre performance, que es eh, uno de los objetivos uh, más importantes de este proyecto. Aparte de todo lo que es eh, hacer user space networking que mejora performance, a, a la hora de desplegar una función de red hay que tener en cuenta otros factores importantes. Algunas consideraciones son cosas que hicimos es eh, ejecutar Isol CPUs en, en Linux. Puedes decirle cuando lanzas el kernel que haya ciertos cores que el sistema operativo no utilice para planificar procesos. Le estás dando todo el core, toda la CPU a un programa, programa Snap. Otra cosa importante es deshabilitar hyperthreading, y esto hyperthreading es lo que hace que cuando tú realmente tienes cuatro cores ves ocho, eh, los, los otros cuatro son virtuales, pero el problema de hyperthreading es que reutiliza el virtual, reutiliza el procesador, pero la caché de nivel 2 de las CPUs no está duplicada. Eh, entonces la caché es muy importante a la hora de ejecutar cosas con buena performance, por eso es mejor deshabilitar hyperthreading. También utilizar um, Huge Pages, porque el, las páginas por defecto de Linux son muy pequeñitas, de 4 k También importante lo de Numa. Uh, no sé si habéis ligado alguna vez con Numa, pero esto fue un problemón al principio. Yo, la verdad, es que no tenía ni idea. Uh, la cuestión es que ahora los procesadores, los ordenadores tienen tantas CPUs, sobre todo los servidores, que el acceso a memoria, el tiempo ya no es uniforme, sino que lo que se hace es dividir los cores en distintos clusters y se asignan rangos de memoria a diferentes clusters. Entonces, lo que puede pasar, esto también es válido no solo para los cores, es válido para los dispositivos PCI. Todos los dispositivos PCI tienen un nodo NUMA asociado. Entonces, lo que puede pasar es que tú estás ejecutando este, tu software que está leyendo datos de la tarjeta y esa tarjeta tiene un un nodo NUMA 1 y lo estás ejecutando sobre un core que está en el nodo de NUMA 0 y eso va a tener un rendimiento muy pobre. Tienes que procurar que el core que utilizas para ejecutar el programa esté en el mismo NUMA NODE que los dispositivos PCI que estás utilizando. También, para mejorar el rendimiento, siempre que sea posible, utilizar instrucciones Single Instruction Multiple Data, instrucciones AVX, AVX2, para paralizar el, los cálculos. Por ejemplo, en SNAP, el checksum, que normalmente es una operación que. Se hace offload a la tarjeta, la tarjeta puede hacer el checksumming. En el SNAP se hace directamente el software. Lo hace SNAP utilizando instrucciones aobx y la performance es muy buena. Y también eh, siempre, siempre, siempre desarrollar eh, ver que no haya regresiones. Hemos tenido que hacer mucho profiling de cada vez que añadimos una feature nueva, eh, comprobando que no teníamos regresiones porque bueno, después volver a la performance anterior eh, es muy costoso y también LoaJet a veces hace cosas raras. Eh, puedes escribir cosas de una manera que hace que se deteriore la performance. Y, bueno... Eh, muy importante, si, continuamente, si puedes ser, integrar un continuous benchmarking, mucho mejor. Y con esto termino. Eh, pues en resumen, resumiendo los conceptos principales de la charla, Sería destacar que Snap es un toolkit para desarrollar funciones de red en espacio de usuario, funciones de red high performance. Snap nos proporciona un conjunto de apps que podemos combinar juntas formando un grafo que constituye nuestra función de red. Snap también proporciona programas que son funciones de red completas listas para, para utilizar. También Snap proporciona librerías para poder lidiar con los principales protocolos. Y SNAP está escrito en Lua, que, y es muy fácil añadir nuevas funciones a SNAP. Y por último, SNAP es rápido porque hace un kernel bypass, es rápido desarrollar con SNAP porque utilizamos un lenguaje de alto nivel y además se ejecuta en una máquina virtual que es muy rápida, que es LuaJIT. Y esto es todo. Si tienes alguna duda, pregunta... Con el hardware que hay ahora actualmente, de sí. commodities, ¿qué rendimiento se puede sacar? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de hardware? Un servidor commodity normal de los que puedes comprar, un HP, un Dell, de los que... Ah, vale. Eh, claro, nosotros siempre lo, lo hemos ejecutado con máquinas Haswell porque tiene muchos cores, tiene, tienen también instrucciones avx 2 entonces eh, depende del Dell. Um, no sé eh, no, no, no te puedo responder porque no lo he probado pero depende de las características del hardware sí. dando un orden de medida? por ejemplo, eh, nosotros todos los datos que he dado de procesamiento de datos siempre los estamos ejecutando con un único core y eso, son máquinas Xeon que son, son Haswell, que ya tiene sus años son de 2013, ¿no? entonces si ahora a lo mejor te coges un Dell y es un Skylake pues eh, tienes el mismo mejor y comparado con DPDK, ¿qué, qué, ¿qué ofreces que no tenga DPDK? No DP ¿Por qué iba yo? Vale, ¿por qué Snap y no DPDK? Vale, Snap no es solo DPDK, es como DPDK y VPP. Um, después también está la ventaja de programar un lenguaje de más alto nivel. Una ventaja que tiene eh, DPDK, hay mucha gente que pregunta, ¿pero por qué no DPDK y tal? Porque claro, en DPDK hay muchos más drivers. Una cosa que. Una el principio filosófico de Snap es que Snap, como hace todo por software, no, no, no, no utilizas las funciones que te dan las tarjetas de operaciones de offload, ¿no? lo haces todo tú. Entonces, eso te da una ventaja, que es que no estás eh, atado a un vendedor. Pero también eh, la realidad es que, eh, con esto soy crítico con el proyecto, es que el número de drivers que soporta es muy limitado. El DpDK soporta muchísimos drivers. ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Yo creo que a la hora de, de, si quieres, si vas a usar Snap, eh, tienes que tener claro que tienes que contar con cierto tipo de hardware. A lo mejor si tú ya tienes tarjetas Melanox y no están soportadas por Snap, pues vete por DPDK, porque no vas, no vas a poder utilizarlo. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. perdón. perdón. Creo, creo que ya has respondido. ¿eh? Eh, ¿Funcionaría sobre tarjetas FPGA? Yo creo que no, porque las tarjetas FPGA son ya eh, tableadas, ¿no? Es como un paso más de una ASIC, ¿no? no la, las tarjetas FPGA no son reprogramadas, no es un, uh, no, no es un hardware genérico, ¿sí? Vale, pero bueno, no sé. Pero una FPGA es un, como una tarjeta de red. Claro, tú puedes reprogramarlas, pero el programa, digamos que una FPGA es un programa que desarrollo y después lo grabo en un, como una EEPROM ¿no? y se ejecuta ahí siempre físico. Claro, por eso yo creo que los routers Cisco y tal tienen ASICS y por eso van súper rápido. Esto es como la filosofía de propósito general, yo tengo un hardware genérico donde puedo programar cosas y entonces tengo mucha flexibilidad. Entonces FPGA no. Puedes utilizar Snap, sobre el hardware que está soportado, que son los drivers que ponía en la presentación. Puedes utilizarlo sobre... Hay gente que nos pregunta, ¿no? Pero no tengo tarjeta de 10 utilizar TAP? Sí, pero la performance es que es muy pobre. Y de lo de utilizar la interfaz TAP es para un poco cacharrear con el proyecto y hacer todo un prototipo. Pero no para poner en producción nada.